Pues es un placer, muy buenas noches, eh, poder estar en contacto con ustedes y tener también la oportunidad y también el privilegio de contar con su presencia a este eh, diplomado, a este curso relacionado con los proyectos de inversión, ¿verdad? Eh, pues sin duda siempre hablar de finanzas es un tema que muchas veces puede generar una serie de sentimientos, ¿no? A veces son sentimientos de curiosidad, a veces son sentimientos, pues, un poquito de frustración, a veces de incomprensión, a veces de tristeza, ¿verdad? Y esto suele suceder muchas veces porque eh, quizá eh, lo que llega a suceder es que no podemos o no tenemos una eh, comprensión o un entendimiento claro o no, ¿O no le damos el sentido adecuado a los asuntos relacionados con, las, con lo que es el, el aspecto financiero? Obviamente, el mundo financiero es muy amplio, es muy grande, y por esa razón, ahora en esta ocasión, pues estaremos tocando lo que tiene que ver con los proyectos de inversión, especialmente los métodos que nos sirven para poder evaluar los proyectos de inversión. Pero para poder iniciar este tema... A mí, en lo particular, me gusta mucho relacionar eh, aquellos aspectos empresariales con aquellos asuntos relacionados con las finanzas personales, porque eso ayuda a que podamos entender y comprender un poquito más lo que son las finanzas, y no solamente en un sentido de comprensión, sino también en un sentido de, de actitud, eh, de conducta, y, pues, ¿por qué no? También en términos de, de sentimiento, ¿no? Por esa razón, si les parece bien, vamos a iniciar este, nuestra, eh, nuestra plática, nuestro curso en esta ocasión. Vamos a estar compartiendo una presentación que seguramente ya ustedes deben de tener. De hecho, se les, está, se les ha estado proporcionando un material que a través de... De, las, eh, de los días, que en este caso vamos a tener tres días de actividad, eh, pues lo vamos a ir utilizando, ¿no? ¿Por qué? Porque mmm, lo que vamos a intentar hacer es el que podamos aterrizar eh, pues los conceptos, de tal manera que los podamos utilizar, los podamos comprender, y no solamente eso, sino que los podamos también interpretar. Así que, bueno, vamos a iniciar de esta forma, como les decía, hablando al principio un poquito de lo que eh, podemos decir que es parte de las finanzas eh, personales. ¿no? Eh, miren, para poder comprender el asunto relacionado con los proyectos de inversión ¿verdad? y tener una, un claro sentido de ello y al mismo tiempo tratar de concebir esencialmente qué es un proyecto de inversión y también la importancia de que estos proyectos se evalúen, ¿verdad? Porque tienen mucho que ver con el crecimiento económico de una empresa o en un momento dado, el cambio en una persona física, que de hecho, desde ese punto de vista o dos puntos de vista o enfoques, los vamos a hacer. Pero miren, debido a mi actividad, debido a la profesión que yo tengo, muchas veces algunas personas me preguntan, Oye, este, ¿tiene sentido generar excedentes? Es decir, ¿tiene sentido el que yo genere un presupuesto de tal manera que yo pueda generar un ahorro al paso del tiempo? Cuando me hacen esta pregunta, yo normalmente les respondo con otra pregunta y yo les digo, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que tenga sentido generar un excedente? ¿Y saben cuál es realmente la, la situación real que sucede? Mire, la mayoría de las personas me dicen, no, pues yo creo que sí tiene sentido generar un excedente. Me estoy refiriendo a las finanzas personales, ¿sí? En este momento. Sin embargo, cuando tú comparas lo que las personas dicen con lo que realmente hacen, pues la verdad es que hay un, un estrecho bastante amplio, ¿Verdad? porque aunque de alguna manera tenemos cierta idea de que es bueno generar un excedente, la realidad es que la forma en que nos conducimos en términos económicos, financieros, pues es o dista mucho de lo que a veces mmm, sabemos que es lo correcto. El punto es si realmente es, eh, es esencial si de alguna forma modificaría de manera importante nuestras condiciones financieras el hecho de que nosotros sí hiciéramos algo por generar excedentes. Sobre todo comprendiendo y entendiendo que vivimos en un país como el nuestro, que es México, que es un país de economía de mercado y que por lo tanto manejamos un sistema capitalista, y que por lo tanto eh, se genera casi toda la economía a través del libre mercado, porque somos de economía de mercado. Así que cuando una persona entiende eso, esta pregunta pues sería la respuesta, pues claro que tiene todo el sentido el generar un excedente, desde luego que sí. Si es que realmente comprendo, el sistema económico en el que yo me estoy desenvolviendo. Y dado que una persona física pues en realidad es un agente económica y por eso ahorita lo estoy queriendo abordar desde ese punto de vista, pues las empresas es exactamente lo mismo. Pero fíjese que hay un detalle en común en relación al tema que estamos nosotros comentando o estamos abordando desde el día de hoy. ¿Por qué? porque una persona física puede verse inmersa en un proyecto de inversión. Y las empresas se tienen que ver inmersas en proyectos de inversión. Si es que quieren lograr su objetivo de ir incrementando el valor de la empresa y poder ir generando riqueza, que es de hecho el objetivo de un administrador financiero, de hecho es el objetivo primordial. Pero sin embargo, son, es, es una faceta al proyecto de inversión en donde también puede estar involucrado una persona física, ¿verdad? Y nosotros también lo vamos a abordar desde los dos ámbitos, desde el ámbito de la persona física y desde el ámbito de la empresa, ¿no? ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta? Pero ¿usted qué opina? ¿Ustedes qué piensan? ¿Tiene sentido generar excedentes en nuestras finanzas? Quizá la pregunta también importante es, si tu respuesta es sí, ¿lo estás haciendo? Si tu respuesta es no, la pregunta es, ¿y por qué crees tú que no tiene un sentido? Sobre todo, después de lo que acabo de decir, que vivimos en un país de economía de mercado, ¿no? Ese es un punto importante. Y ahorita vamos a ir eh, desmenuzando la idea, ¿no? A, a medida que vayamos avanzando en estos tres días. Otra pregunta que normalmente me hacen es, eh, eh, oiga, y, y, este, ¿y en dónde debo o dónde puedo invertir mi dinero? ¿no? Dígame así, ¿dónde es donde debo meter y e invertir mi dinero? Si es que logré ya un excedente, ¿verdad? eso es algo también importante. Y la verdad es que esta pregunta eh, tiene una buena intención, de hecho tiene cierta razón, pero la verdad es que no está bien hecha la pregunta, ¿no? Sin embargo, es lo primero que te dicen. Oiga, dígame ¿dónde debo invertir mi dinero? Quizá pensando ellos en, en, el, en términos de rendimiento. Porque yo no tengo una idea clara y por eso necesito que usted me ayude para que diga dónde puedo invertir mi dinero. Pero la realidad es que a lo mejor si eso me lo pregunta Raúl, pues la verdad es que para Raúl va a haber una respuesta. Y si eso me lo pregunta Ángel, pues para Ángel va a haber otra respuesta, quizá totalmente diferente y distinta, ¿verdad? Y a lo mejor me lo hacen esa pregunta 10 personas diferentes, y es muy probable que la respuesta correcta a esa pregunta va a ser totalmente diferente para esas 10 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque no comprendo o no entiendo, básicamente pues, ¿qué es lo que tengo que hacer con el dinero? Quizá hasta no entiendo exactamente qué es el dinero. A lo mejor el dinero lo veo como simplemente un medio de consumo, que es la realidad, es la forma en que nosotros podemos consumir. Pero no, no lo veo desde el punto de vista del rendimiento. Y por lo tanto, la pregunta me hace ver que quizá no se entiende, pues, cuáles son los diferentes, las diferentes alternativas y los abanicos que yo tengo para invertir, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Ahora, quizá ustedes se preguntan y dicen, bueno, pero ¿por qué, por qué no está bien hecho la pregunta? no ¿En, de, ¿En dónde debo invertir? Bueno, porque yo primero tendría que saber eh, si el dinero que tú tienes eh, lo vas a querer no utilizar en cuánto tiempo. ¿Uno? ¿En dos? ¿En cinco? ¿En cuatro años? ¿En cuánto tiempo no lo vas a usar? ¿O vas a usar ese dinero o lo tienes previsto para una emergencia? ¿O tienes previsto utilizar ese dinero en los próximos seis meses? ¿O en el próximo año? ¿O en dos años? ¿Verdad? ¿O qué tanto es tú uh, regular en términos de estar tomando dinero de ahí? ¿no? Porque a veces eso es lo que sucede. Como que el ahorro que está ahí en el banco, como que nos llama y nos dice, pues úsame, ¿no? Úsame y, y utilízalo y consume. Bueno, mucho de ello, tu horizonte de inversión, los plazos que manejas, sobre todo el riesgo que estás dispuesto a correr, ¿verdad? En sentido de ello. Y el rendimiento que quieres, pues eso va a hacer que la respuesta sea muy específica para cada persona. Sobre todo el riesgo porque es algo muy natural del cual no te puedes apartar. Y me refiero a la aversión al riesgo. Entonces la gente cuando tiene aversión al riesgo ya viene en su naturaleza. Y las personas que, que sí le tienen mucho miedo al riesgo también vienen en su naturaleza. No se pueden parar al día, al primer, al día siguiente y decir, hoy oh, ya se me fue el riesgo. ¿no? Y algo también muchas veces no se entiende es, pues quiero el mayor rendimiento, pero yo no, yo no sé que tengo mucha aversión al riesgo. Entonces, ¿cómo quieres tener un rendimiento competitivo si tienes aversión al riesgo? Eso va en contra de la naturaleza de una economía de mercado de un país capitalista, ¿verdad? No es posible. Así que, ¿en dónde invertir el dinero? Pues depende de cada quien, depende de cada persona y por lo tanto depende de las posibilidades que tienes en el mercado, ¿no? Y como quiera que sea, el invertir el dinero ya de por sí es un proyecto de inversión, aunque aquí nos vamos a referir más que otra cosa a poder generar un negocio o lo que tienen que hacer las empresas para ir eh, incrementando su valor, ¿no? Su valor eh, este, en libros, ¿verdad? Pudiera ser en, en lo que es el, el, el valor total de sus activos, que éstas deben de estar creciendo de acuerdo a la contabilidad. Pero noten ustedes que a veces estas preguntas pudieran de hacer notar que no, no entiendo completamente lo que esto de invertir el dinero envuelve. no La otra pregunta es, ¿cuál es la mejor inversión? Bueno, ya de alguna manera la anterior pues nos ayuda, no nada más que luego de cuál es la mejor inversión. Y muchas veces eso puede ir no solamente hablando en términos de inversión financiera, sino que también te preguntan, oye, ¿y ¿qué, qué, qué piensas tú sobre invertir en bienes raíces? ¿no? ¿En una casa? Eh, que vendo una, eh, ¿Compro una casa o, o dónde invierto el dinero? ¿Qué me sugieres? ¿En, en un lugar, este, en un banco o en una casa de bolsa? Si es que entiendo lo que es una casa de bolsa o, o una sociedad de inversión o quizá una sociedad financiera popular. Este, si es que entendemos esto, ¿no? ¿Cuál es la mejor inversión? ¿Cuál es la mejor inversión? Pues eso también va a depender de cada persona. Pero la realidad es que muchas veces esta, esta pregunta lleva a muchos a preguntar, por ejemplo, oiga, fíjese que yo supe de una empresa que, este, pues que está pagando el 25% anual y pues como que me interesa, ¿no? De repente hay ciertas empresas, por ahí las pueden encontrar ustedes, que a veces se dedican a bienes raíces, muchas veces estaban relacionadas con algunas sofoles, y el asunto es que te decían, invierte el dinero con nosotros y te vamos a estar pagando el 22% anual, ¿no? Así, de plano, bajo tal condición, ¿no? Y yo lo que les tendría que decir o lo que les decía es que, bueno, mira, cualquiera que te ofrezca un alto rendimiento, ya de entrada, debes de desconfiar de esa persona. Porque te tendrá que explicar, pues, cómo es que se va a generar ese 22% anual, ¿no? Y a veces eso se lo prometen de que se lo van a pagar mes con mes, ¿no? Pues dime actualmente ahorita una inversión que te esté generando mes con mes el 22% anual como para meter el dinero ahí, obviamente es un gancho. Y cuando se dedicaban o se dedican todavía algunas a cuestiones inmobiliarias, pues tú pensabas en eso, ¿no? en, en, eso, en ese tipo de términos. Entonces, la gente así lo piensa, ¿no? Eh, ¿Cuál es la mejor inversión? Pero la realidad también es que a veces una opción de inversión puede ser la mejor en ese momento.